¿Qué van a explicar? La pintura egipcia. Venga, empezamos. Como que no sabían escribir. Cariño, espera un momento. Así, para que puedan ver. Como, no que, como que no sabían escribir, dibujaban. Como que no sabían escribir un cuchillo, pues, escri... pues dibujan un cuchillo como este. Y que no sabían escribir agua. Pues eh, dibujan agua. ¿Y esa escritura cómo se llamaba? Se llamaba escritura egipcia oh. o lo... jeroglífica. Jero, Muy bien. Marta, explícales cómo dibujaban a las personas. Las dibujaban eh, con el cuerpo de, per, de frente, eh, la cara de perfil que es para un lado y, y, el ojo, y, y el ojo para un frente. Muy bien. ¿Y qué pinturas? ¿Cómo conseguían las pinturas, Inés? Entonces, ¿vale? Ya, ellos ya sabían fabricar algunas pinturas, no como los prehistóricos. Y además de gustarles pintar y hacer esa escritura, le gustaba hacer otras cosas. ¿Qué le gustaba hacer? Y las esfinges. Y las esfinges. Muy bien. ¿Y algo más les contamos? ¿Ese señor Marta que está ahí dibujado...? ¿Quién era? Es, es un, eh, era un esclavo. ¿Que estaba transportando qué? Estaba transportando dos vasijas de agua. Muy bien. Y ahí hay algo que está mala, que sí? Sí. A ver. Como la, la corona, que, que los esclavos no llevaban corona. Los esclavos Como trabajaban. Claro, los esclavos no llevaban corona, la corona la llevaban los faraones. ¿Y cómo dibujaban a los faraones y a los esclavos? A los faraones los hacían grandes y a los esclavos, aunque fuera al revés, aunque el faraón fuera muy chiquitito y los esclavos fueran grandes, ellos a los faraones siempre los hacían más grandes, ¿verdad?